No, eh, Rafael Gentili, legislador porteño, ¿qué es lo que lo motivó a iniciar una acción de amparo por la habilitación del shopping? En principio, que uno de nuestros roles como legisladores es tratar de cumplir de que, de la ley, ¿no? que se cumpla la ley, tanto el el, sobre todo el gobierno. Y acá veíamos una irregularidad manifiesta. Era una construcción ilegal. ¿tá? Y una construcción ilegal en un barrio importante de la ciudad y una construcción de envergadura. Están planteando hacer un nuevo shopping en Palermo. ...más volcado al rubro gastronómico... ...en una zona de por sí gastronómica... Eh, ...entonces nos parecía que esa obra... ...tenía que tener una aprobación... ...y un debate parlamentario... ...porque además necesitas para habilitar esa obra que se discuta en la legislatura porque no está permitido en el Código de Planeamiento Urbano que en esos terrenos del ferrocarril se haga esa obra. Bueno, nosotros creemos que la ciudad ya tiene suficientes shoppings e hipermercados. Por eso incluso presentamos un proyecto para que no haya más shoppings ni hipermercados en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que hay que priorizar el negocio minorista, el pequeño y mediano comerciante y no estas grandes superficies comerciales que lo único que hacen es perjudicar a las pymes y también encarecer los productos porque claramente esa Concentración lo que termina haciendo es encareciendo todo: la comida, la ropa, todos los servicios, todos los bienes que nosotros necesitamos para vivir y manejarnos. Los shopping claramente han demostrado que terminan siendo un factor de encarecimiento y no de mejora eh, de, de, de, del valor del, del, de los productos. Y además hay que discutir públicamente eso es lo que falta, discutir públicamente si queremos que haya un shopping, hay que consultar a la ciudadanía ahí, a los comerciantes de la zona de Palermo, si quieren que haya un shopping, porque todos queremos que esa zona esté mejor, claramente vos haces un shopping, más shopping estas características y además un shopping con enfoque gourmet, como le llaman, en una zona que ha crecido con los pequeños desarrolladores de gastronomía que ahora se van a ver con una competencia muy fuerte de los grandes jugadores del comercio y la gastronomía que se van a instalar ahí y que lo van a hacer, que va, eso va a irradiar en el entorno a alquileres más caros aún de los que ya tiene caros Palermo, con lo cual cada día va a ser más difícil que haya emprendedores o comerciantes pequeños y medianos que puedan poner, por ejemplo, un restaurante o un bar. Entonces, este es el efecto que tiene Shopping. Nosotros lo que implica es un modelo de ciudad y nosotros modelo comercial en la ciudad entonces nosotros claramente no estamos a favor de, de, de ese modelo de comercio eh, que ya, hemos, ya se ven los resultados malos que tiene, que tiene para la ciudad, por eso nos oponemos a ese nuevo shopping pero además aceptamos que eso lo pongan si hay un proceso participativo, como establece la Constitución de la Ciudad, hay una doble lectura en la legislatura, hay 40 diputados que levantan la mano que le dicen que sí, y ahí la, gente, la ciudadanía viene y opina a favor en eh, la audiencia pública. Lo que no pueden hacer es escamotearnos esa discusión y querer meterlo por la ventana como están haciendo. Nosotros presentamos un proyecto específico eh, para que no haya más shoppings ni hipermercados en la Ciudad de Buenos Aires que estén lo que están, pero que no haya más. Esto comprendería a este Shopping Arco de Gourmet. Y también avalamos la anulación de la ley que en forma irregular le dio supuestamente autorización para poder hacer un shopping. El amparo tiene un año. ¿tá? Recién ahora salió a grado pero el amparo nuestro tiene un año. También está, está planteado la ilegalidad de esa ley.